Un joven solo identificado como Eduardo fue apresado por la policía luego de encontrarle una motocicleta que había sido reportada como robada en Navarrete. Eduardo, ¿y esa motocicleta se te ocupó a ti? Sí, yo, realmente, yo lo compré no en era robado. ¿Tú dices que tú compraste esa motocicleta? ¿A quién tú se la compraste? A un muchacho de Barrero. ¿A un muchacho de Barrero? ¿Cómo se llama esa persona? Pedro. Pedro. ¿En qué lugar de Barrero que tú vives? En el Abanico. ¿En el Abanico? ¿Cuántos días tú tenías que había comprado ese motor? No, una, semana. una semana. ¿Cuánto tú le diste al dueño? 10 mil pesos. Tenía sus documentos? No. ¿Tú estás consciente que el motor era robado? ¿Aparecieron los dueños del motor? ¿Cuáles son los dueños? No, la policía. Fue... Mando a la policía, a mi casa. ¿Cómo te agarraron a ti? ¿En tu casa o en las calles? En mi casa Según el corresponsal Eddie Rivas, Eduardo declaró que había comprado dicha motocicleta a un joven de Barrero en Navarrete. NTN. Su noticiero regional. Robinson Polanco.